Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Eric de ArmagaFX y uh, hoy os traemos nuevo contenido en nuestro canal de YouTube. A esta información hemos accedido gracias a uh, tener un blog público. Hemos entrado en contacto en una compañía que uh, se dedica a contratar los operadores de mercados financieros, financiarlos... Y eh, queríamos eh, resumir en cinco consejos eh, esa información para suscriptores de nuestro canal. El documento al que hemos tenido el acceso eh, se basa en un estudio hecho en el periodo de tres años, donde eh, se ha estado analizando el comportamiento de traders que eh, manejan sus cuentas reales y... Eh, ese documento determina patrones de conducta en común que tienen. Algunos de estos traders eh, han tenido éxito y otros no, pero eh, lo más curioso es que los que eh, ganaban, los que tenían beneficio constantemente, eh, tenían ciertas características en común eh, y nos gustaría pues resumir nuestras ¿no? características en cinco consejos y compartirlos con vosotros el primer consejo ¿no? de, de estos traders que eh, manejan eh, cuentas reales importantes de 6 o siete dígitos el primer consejo es no te presiones por operar constantemente eh, los mercados financieros están disponibles cinco días a la semana prácticamente 24 horas al día bueno, 23 ¿no? por lo que no significa que tú también debes estar delante de la pantalla los 24 horas ni tampoco es necesario que operes todos los días operar o no en un día determinado eh, depende de sobre todo de tu estado mental eh, de la situación en los mercados, ¿no? si el instrumento que está operando está ahora en, la situa en, la, en una situación favorable a que realizas la entrada Supuestamente te ha pasado ya más de una vez cuando el mercado no cumple con tus hipótesis, ¿no? y... pero tú sigues lanzando operaciones. Por lo menos a mí me ha pasado más de un par de veces. Estos días son justamente en los que no deberías de eh, sentirte obligado de operar. Conclusión: Tu trabajo como operador no es lanzar operaciones. El trabajo está en gestionar tu riesgo. Los días cuando el mercado no se ajuste con tu estrategia, deberías de tomar un par de días de descanso. ¿no? Es la mejor decisión que puedes tomar en esa situación. Siguiente consejo. No entres con el máximo de apalancamiento que te permita tu capital. Muchos de estos operadores podían manejar posiciones con 15 o 20 contratos, pero la mayoría eh, se quedaba con menos de 5 e incluso puede, puede parecer hasta, hasta extraño, ¿no? Una persona que tiene eh, a su disposición una cuenta de un par de millones de euros, ¿no? Entra con uno o dos lotes, ¿no? Parece que al, al, al principio no, parece que no tiene mucho sentido. Pero si profundizaremos un poco, resulta que mmm, no utilizar el máximo apalancamiento puede eh, resultar una... Uh, técnica, ¿no? Una, un consejo muy útil. Primero, porque te pueden ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? El estrés generalmente tiene un impacto negativo en la toma de decisiones. Así que si reducimos el apalancamiento, reducimos la presión, ¿no? En que la última instancia uh, puede ayudar a cumplir con nuestro uh, plan de trading. También eh, reducir el apalancamiento puede ayudar a ser, tener más paciencia, ¿no? Eh, si la operación desde el principio no va bien, entrando con menor, menor apalancamiento, uh, se puede mantener la calma y evitar tomar decisiones precipitadas. Y, por último, minimizar el apalancamiento te puede <coughs> ayudar a ser más flexible. Si maxi maximizas el apalancamiento, puedes llegar al límite de pérdidas justo cuando se presenta una buena oportunidad de entrada. Así que, minimizando tu exposición al riesgo, podrás ser más flexible en la toma de decisiones. Total, la conclusión que podemos tener aquí es, tu objetivo es seguir operando el próximo día, por lo que sería mejor ir aumentando el apalancamiento lentamente conforme vayas aumentando tu capital. Es importante que estés cómodo en cada paso con el riesgo que vas asumiendo. Tercer consejo, recuerda que estás manejando dinero real. Muchos alumnos que terminan nuestra formación empiezan con cuentas reales, ¿no? Y dar el salto de una cuenta demo a una cuenta real es brutal, es brutal. Los que lo habéis vivido ya um, sabéis de, de lo que estoy hablando. Muchos operadores, ¿no? que fracasan en el intento haciendo este paso de manejar una cuenta real, es debido a dejarse llevar por la intención de ganar X dinero, ¿no? ganar grandes cantidades de dinero en su primera operación. Eh, en, el, en el caso de que esta operación sale mal, pues lo primero que interviene ¿no? es el miedo y decepción, decepción porque oye, pues, quería ganar X dólares euros y mira ¿no? qué hostia me llevo en esta operación y esa es la primera operación que, eh, que hice con mi cuenta real. Lamentablemente la cuenta no es la única que recibe un golpe, ¿no? el estado mental como la consecuencia eh, también, también lo sufre. En este momento eh, resulta aún más difícil mantener la confianza que uno necesita para realizar las operaciones eh, según la estrategia. Para, para no sufrir ese golpe, eh, hay que reducir el replancamiento cuando des el salto a la cuenta real. Los operadores que han desarrollado su estrategia con éxito podían entrar con decenas de contratos, pero tras recibir la cuenta de seis dígitos, comenzaron con uno o dos contratos. Cuando quieren subir el capital, lo hacen lentamente y esto les permite construir su confianza justo con la cuenta. Así que la resumen sería: el dinero real lo cambia todo. Tómatelo con calma para que puedas ajustar tu confianza con el crecimiento progresivo. Siguiente consejo: sigue tu plan de trading. Partimos de la premisa de que ya tienes tu plan de trading desarrollado. Eh, si es así y lo has respaldado rigurosamente, eh, te ha dado buen resultado, estás teniendo cierto éxito en la operativa, entonces solo hay una cosa que puedes hacer, seguir tu plan, ¿no? <ríe> es lo que te ha llevado hasta aquí. ¿Por qué cambiarlo? Por supuesto vendrá uh, un, el periodo ¿no? de una racha perdedora y eso puede ser una, una señal de eh, que el, el entorno, del mercado, ha cambiado y... Por lo tanto, tu estrategia también debería de, de tener uh, algunas modificaciones. Da igual lo que hagas, no ignores tu estrategia, no ignores tu trading plan. Deberías de aceptar las nuevas condiciones que te propone el mercado y seguir con tu uh, trading plan. Así que, resumiendo, podríamos decir que es necesario que defines tu estrategia de trading, pero que seas flexible. Sigue a tu plan de trading mientras tengas el éxito. Eh, pero al mismo tiempo estate listo para adaptarte si el mercado cambia eh, este consejo es, es, es creo que es el más importante porque a mí personalmente me hubiera gustado que me lo explicasen eh, hace ¿no? cuando yo estaba eh, y empezando con, con esto de trading mirar a los beneficios obtenidos como parte del capital tu objetivo operando en la bolsa, es ganar dinero. Eh, por lo que deberías también gestionar los beneficios que vas obteniendo como parte integral del capital. Una de las posibles formas de hacerlo es contemplar siempre un porcentaje de los beneficios como uh, capital adquirido y manejar tus pérdidas por encima del nivel establecido. De esa manera podrás ir subiendo progresivamente el porcentaje de beneficios a medida que, que crezca la cuenta, y las pérdidas siempre controladas por encima. Muchos de los operadores consistentes podrían aumentar significativamente eh, su límite de pérdida, pero han elegido mantenerlos por encima del capital, proteger ¿no? la cuenta y los beneficios. Conclusión. Podrás operar con éxito, sin poner en riesgo tu capital, si desde el principio empiezas a construir tu colchón de protección, no permitas en ningún caso que las pérdidas de hoy perjudiquen tu beneficio adquirido con el tiempo. Eh, bueno, espero que te haya gustado este vídeo y puedes reflexionar un poco sobre estos cinco consejos. Te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, eh, suscribirte ahora mismo en nuestro canal de YouTube... Por si quieres uh, recibir notificaciones cuando publiquemos nuevo contenido, también puedes darle a la campanita que aparecerá al... a continuación, nada más darle al botón de suscribirse. También estamos uh, publicando nuevos contenidos constantemente en nuestro canal de Telegram. Puedes unirte a través de este link de invitación que ves en tu pantalla. Y nada más, ha sido un placer y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.